Con estereofónica.com. Hoy no tenemos un gran invitado porque llega un trío que nos presenta algo bastante innovador que mezcla las, las guitarras, la batería y las líneas de bajo. Y para recordarnos que este mercado está inundado de diferentes estilos y géneros, pero ellos llegan a presentarnos algo realmente genial para que ustedes los conozcan y nos acompaña el día de hoy, Guillermo. Hola, Guillo. Muy, muy, muy, buenas tardes y bienvenidos. Hola, Maritza, y hola a todos en esterofónica. Un gusto estar aquí saludándolos. No, muchísimas gracias por estar aquí. Hay algo que me pareció genial, porque desde el nombre, eh, la pandemia para todos fue algo complejo eh, para muchos de los estrés, pero para ustedes fue ese, rena ese, ese pues, nacer en medio de esta pandemia, tú estuviste escribiendo muy creativo, y desde allí nace Astra. Cuéntanos un poco de, de este proyecto. Pues eh, como bien lo has dicho, esto nace en el primer encierro del año pasado. Eh, y en ese tiempo, pues ya, ya no, no sabía qué más hacer, porque como no sabía, había tanta incertidumbre, no sabíamos si esto iba a durar dos eh, y bueno pues ya ha pasado un año <risa> eh, como que me ponía a hacer proyectos y en una, en, en una de esas semanas donde dije bueno ¿qué más hago? dije pues creo que es el momento para bueno no es que yo hubiera tenido todo el tiempo libre, ¿no? sino que tenía un poco más de tiempo libre eh, me, me, me puse a, a escribir y, y, y se empezó a poner como interesante entonces empecé a grabar y llegó un punto donde dije, necesito la ayuda de, de, de, de alguien que toque mejor otros instrumentos que yo. Entonces, eh, acudí a, a Carlos, que es un gran amigo de hace un millón de años, eh, y, y se le dio forma a esto y, y, y empezó a, a agarrar como, como importancia y... Y cada vez que yo me metí aquí en el estudio, pues era, era sumamente gratificante sabiendo que iba a salir algo para poder compartir con él y poder eh, crear canción, ¿no? Y, y, y eso fue como lo más lindo de todo y, y, y yo creo que ambos nos empezamos a entusiasmar ya como más o menos en, en junio eh, estábamos ya con... con, con con todo el, el, el motor puesto, ¿no? A, a, a todo dar diciendo, vamos a hacer esto una realidad y vamos a hacer un disco, un, un, un, un, un trabajo, ¿no? Publicarlo. Y, y inicialmente iba a salir el año pasado, curiosamente, pero, pero no quisimos precipitarnos y dejamos como que, que todo sal, sal, sal, saliera de la mejor manera posible. Claro, nada más el nombre que si nos vamos al hinduismo, que es esta religión politeísta originaria de la India, el astra surge de allí como un arma sobrenatural. ¿Por qué tomar esto para el nombre del grupo? Eh, pues yo creo que somos un, un, un tanto místicos, algunos más que otros, eh, y, y creo que la, la vida espiritual de cada uno es bastante privada, pero, pero yo... Eh, eh, en lo personal, pues soy como bastante eh, pues espiritual, para no ir más lejos. no Y, y, y esto, esto nos, nos llamó la atención, eh, dándole un sentido un poco, una interpretación propia, más no como un, un, un, un, un significado o una, una traducción literal, y fue, eh, pues... Que el, el arma no fuera, el Astra fuera la banda y, y, y, y en vez de arma fuera como un vehículo para, para llevar a cabo eh, nuestro mensaje ¿no? y transportarlo y, y llevarlo a, a todas las, las personas que quieran escucharlo. Y, y, y fue como la que más nos, nos caló. ¿no? Había, hay, hay, Astra tiene muchísimos significados, entre otros es estrella, y, y pues, eh, el espacio es algo también que nos, nos ha fascinado, ¿no? Y nos, nos ha llenado de curiosidad. No, y que ustedes arrancan con toda. A mí la verdad me gustó mucho Fake News, que es este sencillo. Y si vamos a como el significado de este negocio, de la información falsa que hoy en día se ha vuelto, eh, digamos que no tanto tendencia, pero sí lo vemos bastante. Háblanos un poco de, de estas fake news. Eh, sí, como lo has dicho, se ha vuelto un negocio. <risa> eh, y, y pues investigando un poco sobre el tema, eh, porque no me gusta como indagar y meterme como en esos, en esos eh, laberintos eh, absolutamente interminables eh, de, pues, que hay en, en la web, ¿no? Eh, creo que te, trato de tener como mucho control en cuanto cuánto tiempo le dedico y que, en dónde me meto. Eh, pero investigando encontré muchas cosas, bueno, un poco preocupantes, ¿no? Y, y, hay, y hay varios sites que se encargan de, de crear estas, estas noticias, ¿no? Y, y, y difundirlas, yo creo que para simplemente crear tráfico en, en la red, ¿no? Y, y distorsionar un poco la realidad. Y esto nos llamó mucho la atención, ya que se disparó muchísimo, sobre todo aquí en los Estados Unidos, el tema de, pues, político eh, y, y, y pues, en la mitad de la pandemia fue, fue como muy evidente. Y dijimos, no, pues hay que hacer un llamado de atención, ¿no? Y, y, y, y decirle o comunicarle a las personas que, que está bien buscar las fuentes, ¿no? Y cuestionarse un poco y no comer todo entero que te dice pues cualquier persona o, o cualquier publicación, ¿no? No, y eso que tú dices es bastante cierto porque es lo que vemos como más en tendencia hoy en día y también por el hecho del clic ¿no? Eh, el título a veces te llama la atención, pero cuando ingresas es algo totalmente diferente y solamente fue por ese click me parece genial que ustedes toquen este tema. Tú mencionabas que te encuentras en Estados Unidos, tus otros compañeros aquí en Colombia, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha ¿Este acercamiento con la música para la, la parte de creación? ¿Cómo van a seguir trabajando de ahora en adelante? Bueno, eh, dos de nosotros vivimos en los Estados Unidos y Carlos es el único que vive en Bogotá. Ah, eh, sí. Estamos, de todas maneras, estamos en este momento en sitios diferentes, ¿no? Sí. O sea, se encuentra en Arizona, o sea, estamos a unas cinco horas más o menos en, en auto, eh, pero eso no es nada, eh, pues... Estando aquí, eh, pues uno está acostumbrado a conducir tanto tiempo y eso, entonces no, no es como problema. Eh, y las cosas se están moviendo como de una manera muy rápida y esperanzadoras. Eh, continuamos trabajando de esta manera, no hemos parado de componer porque pues, ya estamos haciendo el segundo disco. Eh, pero, pero el plan es en un par de meses, Zach se devuelve a, a, a Los Ángeles... Eh, ya como tener Los Ángeles como base, como era antes, él antes vivía aquí, eh, se devuelve en un mes más o menos y eso nos va a permitir pues estar más, más cerca y, y Carlos pues viene en un par de meses para empezar toda la parte de ensayos eh, y preparación del en vivo para poder, cuando ya se abran las puertas y poder hacer presentaciones, pues llevar a cabo el plan de, de, de de, de tours, ¿no? que es algo que se ha estado explorando en, en diferentes territorios y, y, y pues eso nos tiene muy contentos igual nos hemos reunido aquí yo varias veces aquí en mi estudio para, para, para solidificar esa parte como rítmica esa base rítmica pero igual hoy, hoy no creo que haya ningún problema con o sea, digamos que el, el 70 u 80% de las bandas o artistas que a mí me gustan todos viven en partes diferentes, simplemente se reúnen la hora, a la hora de crear, todo se puede hacer hoy en día, por, pues como lo estamos haciendo tú y yo, hablando así tranquilamente, en dos países totalmente diferentes, eh, desde países totalmente diferentes, eh, y, y es como el, el contacto físico, ¿no? Que, que tanto, que tanto, tanta falta nos hace y... Y pues que es un poco necesario, ¿no? Porque como humanos somos seres absolutamente sociales. Pero, pero sería eso, como te digo, en un par de meses juntos eh, ensayar y preparar un show. De pronto votar alguna de las canciones que no estén en estos CPs que salen este año, sino algo que, que venga en el próximo disco eh, y, y, y preparar pues como sorpresas, ¿no? Genial. Pero si nos vamos por el lado de, de esta creación que ustedes han venido realizando, ¿cuál es ese objetivo um, para llegar a la audiencia? ¿Cómo ustedes quieren que, que tomemos o qué mensajes nos quieren llegar? ¿Cuál es el objetivo de AS? Pues yo creo que es simplemente eh, es abierto a interpretación de cada quien, pero eh, lo que queremos decir es aquí estamos. Eh, viene con una descarga de energía, pues, bastante importante, diría yo, eh, ya que, pues, los tres somos eh, músicos con una trayectoria bastante envidiable y experiencia, no voy a decir de cuántos años, <risas> eh, y, y tenemos, digamos, que todo ese bagaje y conocimiento con, con, como represado para poder transmitirlo eh, con nuestro propio proyecto, ¿no? Y es simplemente como disfrutar y, y, y, y, y cada quien pues lo, lo, lo toma como, como, como, como quiera, ¿no? Como sabes, las canciones pues tienen un, un significado para las personas que los, las escuchan y otro totalmente diferente para que las escribe, entonces yo creo que lo que queremos decir es que aquí estamos y estamos para quedarnos un buen rato. No, y totalmente de acuerdo en cuestión. Además, que se percibe esa experiencia. A mí, me, en serio, para arrancar con toda, me encantó cómo se escuchan eh, fake news, se deja o sea, como relajante, pero a la vez tiene como poder, ¿sí? Entonces es, es muy interesante, y si esto fue apenas el comienzo, yo no me imagino que se vendrá más adelante. Vi también eh, ahí mirando el canal de YouTube un tributo a que sí, sí. me pareció también genial. Sí, eso fue una, una cosa que justamente salió el año pasado, pero no, no es bajo Astra, sino un, un pseudo proyecto que, que nació paralelo a Astra, que duró lo que duró el, el tributo sí, sí. Eh, a <risa> Isidisi. Okay. Fue, fue básicamente un ejercicio, se llamó Gaia, ¿no? y como sabes Gaia es la tierra, la madre tierra. Sí. Eh, y éramos Carlos y yo, pero otro, otro cantante, no era Zach, era un cantante que se llama David Stewart. Uh, y eso lo hicimos porque nos llamaron para ser parte de, de, de, una, de, una, de un tributo a los 40 años del Back in Black de ACDC que estaba organizando Dash Radio aquí en los Estados Unidos y se nos dio la oportunidad y dijimos pues hagámosla. Y fue la primera vez que, que empezamos como a entender eh, cómo funcionaría este tiempo eh, hasta que se abrieran las puertas para poder tocar. Entonces, hacer algo como en streaming y, y como un, un, una grabación, cada uno desde las casas, todo se hizo con iPhones, ¿no? Yo grabé lo mío con iPhone, eh, bueno, pues el video, ¿no? El audio, pues lo grabé aquí en el estudio y, y de la misma manera, pues puse una, una, un tripo de aquí, otro acá y, y empecé como a, a jugar con eso y cada uno hizo lo mismo y después se editó para que quedara algo un poco... Eh, diferente y no como algo muy plano, ¿no? Pero No, y la magia, la tecnología, porque exacto, no se vería exacto. como si fuera de esa manera, lo que sí. ahí como los tres estudios, lo Sí, en, en tres ciudades diferentes. Bueno, David sí vive en Los Ángeles, pero nunca nos vimos para hacer esto, todo fue internet. No, y muchísimos éxitos, en serio, eh, me encantó. Eh, voy a estar ahí súper pendiente, apoyando a todos los que ustedes... Vengan haciendo y pues una invitación también para que eh, estén conectados con Astra y que vean fake news. Muchas gracias Maritza. Muchas gracias Maritza y a toda la gente de Estereofónica por brindarnos este espacio. Encantados de, de poder eh, compartir con todos lo, lo que estamos haciendo y ojalá les, les guste... Eh, lo, lo, lo que estamos haciendo y nos puedan somos un poco activos en digo un poco por, por ser modesto pero somos activos en, en las redes sociales nos pueden mandar un mensaje eh, y nosotros pues estamos ahí pendientes nos pueden encontrar como astra band official con WF porque es en inglés eh, y, y, y cualquier pregunta comentario bienvenido y para terminar, un saludito pues, a la audiencia de Estereofónica, que no se pierdan la entrevista. Y una vez más que estén ahí conectados con Fake News, escuchando. Claro. Hola amigos de Estereofónica, soy Guillo de Astra. Eh, gracias por escucharnos y no se olviden de darle play a Fake News.